Esta palabra de Dios que me ayuda, esta semilla que es la palabra de Dios, voy viendo, me ha ido ayudando para entender y ver cómo me llega. Si solo la escucho, me queda como sabiduría. oye, oh, yo que me la sé, O pasa mi corazón, se hace vida, da fruto. ¿ah? veamos, <risa> veamos hoy día.